Bueno, ya estoy aquí, me agarraron fuera de base, porque esta gente, esta gente están ahora eh, eh, discutiendo el nuevo horario. Tenemos la caliente, eh, las nuevas medidas que las autoridades eh, de, del gobierno de la República Dominicana, la Comisión Especial de Salud, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, eh, ha dado una rueda de prensa y ya salió eh, las nuevas medidas. Eh, no sé si el señor director le da tiempo eh, de colocarla. La tuvimos hablando en la introducción del programa. Bueno, gracias señor director. Sí. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue esta rueda de prensa eh, en el Palacio Nacional en el día de hoy. Dentro de las medidas, atención país. Atención país. El nuevo horario del toque de queda. Que me lo encuentro Roberto, sumamente interesante. Es de 7 de la noche a 5 de la tarde. Repi a 6 de la tarde, perdón. De 7 de la noche a 5 de la mañana, perdón. De 7 de la noche a 5 eh, de la mañana. Bueno, ahí está, gracias a la La primera eh, la última. Aquí está. Las provincias, no, déle para atrás, señor director, para terminarlo. Las provincias que estarán en este eh, toque de queda... En este horario, porque las demás quedan con el mismo horario, son Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata. De 7 de la noche a 5 de la mañana, circulación vehicular hasta las 9 de la noche. Ahora bien, los días 24 y 31, el toque de queda será igual, de 7 de la noche a 5 de la mañana, pero la circulación será hasta la 1 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Atención, país. Atención, país. Que en esta provincia, a las 7 de la noche, se prohíbe la aglomeración de personas en lugares públicos. Va a haber un libre tránsito hasta las 9, donde usted se va a poder desplazar en su vehículo, su pasola, su motor, a pie, como usted quiera, de un punto a otro. Pero ya a las 9, hay toque de queda, no hay circulación. Ahora, el día 24 y el día 31 eh, será de 7 de la noche a 5 de la mañana el toque de queda para la aglomeración de personas en el sitio público y la circulación será hasta la 1 de la mañana circulación para que ahorita no digan no, que el toque de queda es hasta la 1 de la mañana no, circulación significa que usted podrá trasladarse de un lugar a otro no es que usted va a coger para un comadón para un bar, para un restaurante, y va a decir que hasta la 1 de la mañana. Fue bien explícita la vicepresidenta Raquel Peña, y nosotros como medios le estamos dando la información y le estamos puntualizando para que no alegue ignorancia. Y ahorita cuando amanezca preso, el 24 y el 31. Ustedes saben, yo le voy a dar a todos, le voy a regalar, Emma, a todos los televidentes le voy a regalar un pase para que no lo metan preso ni el 24 ni el 31. Me dicen si lo quiere. Un pase que no lo van a meter preso. Ni, ni, ni, ni el presidente, ni es más, ni el jefe de la policía lo va a poder meter preso. Veloz. ¿Tú quieres también que te incluya en ese pase? Que ni el cuál, jefe de la policía cuál. lo va a poder detener. Tengo unos cuantos pases que lo voy a regalar. ¿Ustedes quieren? ¿Ustedes quieren o okay. qué? Atención, vamos a regalar el pase. El pase es, oigan, ¿cuál es? ¿Tú quieres un pase veloz? Que ni el jefe de la policía no, no. te pueda detener. No. ¿Eh? No, no escucho no. aquí, eh, señor director. O sea, ¿tú no quieres tener un pase para que no cae, no cae preso el 24 ni el 31? ¿Eh? No. ¿No lo quiere? No. Ah, bueno, pues está bien. ¿Tú lo tienes también? ¿Eh? Ah, bueno. Ya Eri eh, lo tiene. Por los que no lo tengan, eh, anótame el número para yo llamarlo, pero lo voy a decir por adelantado. Usted se queda en su casa y ni el general. <risa> Ni el jefe de la policía lo va a meter preso. Ahí ya está solucionado eso. Entonces no inventen. El 24 y el 31, no inventen. Y después alguien, ah, no, que yo creía que el toque de queda era la una Y usted bebiendo viendo en una esquina, o, o, un, sí. o, o los dueños de negocios, dicen, ah, pero ya está la 1, no saben los chivos locos. ¿Por qué? No a todos se lo van a llevar preso, obviamente. La capacidad policial no se va a llevar todo preso. Pero si le tocó a usted, va, va, va a amanecerle 24 trancados y fácilmente 31. Y yo, ¿y eso qué? Que no hicieron todo lo que yo le solicité. Yo solicité, y no sé, tal vez lo dicen de aquí ahorita, que el que caiga preso en toque de queda sea hasta el 7 de enero. ¿Qué tú dices, Belo? ¿Hasta el 7 yo de enero? Yo estaría. Bien. Yo estaría de acuerdo, en ¿verdad? Claro pues, que sí. Hasta el 7 de enero. Bien, mira, Veloz, eh, hoy el, el ministro administrativo de la, de la presidencia, José Ignacio Palicia, eh, viene a San Francisco de Macorís pero lamentablemente... Eh, Antes bien, de entrar con ese tema, eh, pienso que hay algunas medidas que son importantes igualmente mencionar, que ha dicho Raquel Peña, como por ejemplo, que de hecho, pienso que es hasta si se quiere una cierta adaptación de las medidas que ha tomado el Estado de Nueva York, está por ejemplo el hecho de que las reuniones sociales eh, no pueden ser con más de 10 personas. Cuando usted se vaya a reunir, en una casa, no importa, privado, sitio público, no pueden haber más de 10 personas. Igualmente, la capacidad de bares y restaurantes se va a reducir a un 70% de su capacidad. Bueno, ahí están todas. Y bueno, la, la más importante, la que representa el verdadero reto, Roberto, es la número 7, que dice prohibida. No, la de porque no, esa es la esa más fácil, Veloz. Después de las 6 de la tarde. Ahí es que es el reto. Es que es la más fácil. No. Sí. No, sí, como que no más fácil. el contrabando, dime, el contrabando que se va a hacer que por la parte de atrás, dime. <risa> bueno, yo voy a comprar mis bebidas. Porque es que óyeme, yo no entiendo mm. eh, eh, eh, la idiosincrasia, primero de ser humano y segundo del dominicano. Ya le están avisando que felicito al gobierno, lo está haciendo con tiempo. Porque hoy apenas sí. estamos a 15 de diciembre. O sea, estamos hablando de una Así semana es. antes. O sea, es un tiempo prudente para usted Puede agarrar. Nueve días antes. ¿Eh? Nueve días claro. antes del Entonces, 24. es prudente usted ahora agarrar, y sepa licor store, ¿verdad? Ahora con los chelitos del doble y eso, y usted compre su bebida y la tenga en su casa. Que a propósito, están escaseando las bebidas. Cerveza, eh, eh, whisky. No, de hecho, la Cervecería Nacional anunció el fin de semana que está escaseando las, las botellas donde se distribuyen. Sí, sí. Las, las bebidas. Está escaseando sí. la bebida. Por ejemplo, eh, no solamente aquí, en República Dominicana, ojo con esto, en los Estados Unidos, yo mayormente cuando viajo, aprovecho y compro eh, unos whisky que me gustan y siempre tengo para cuando yo quiero darme mi traguito, porque de verdad, yo también me bebo mi traguito. Eh, cuidado, eh. Yo, yo no soy yo no soy, ¿verdad? el papa entonces no había de las bebidas que yo compro, no había y le pregunté a, a la joven que dice no, no, es que ese, esa marca o esa marca no, sino el, el, el whisky el que yo tomo eh, no hay en los aeropuertos que mayormente es duty free eh, para libre de impuestos y sale un poquito más económico y siempre hay especiales pero no hay y cuando llega aquí tampoco o sea, hay una escasez de ciertos tipos de alcohol y cerveza. Entonces, adáctese. Usted se compra su bebida en esta semana para que no espere tampoco dos o tres días antes que van a haber mucho deponamientos en las calles y aglomeraciones. Compra su bebida, que es lo que yo voy a hacer mañana o esta tarde. Compro mi bebida, mi, digo, yo tengo mi vinito, voy a tratar de ver si consigo el wiki que me gusta, si no, no lo compro. Entonces, lo tengo ahí en mi casa. Si se arma una bebedera con mi esposo y yo, tenemos bebida. Y no tengo que esperar de que el 24 salga a buscar bebida. Porque, señores, tenemos que aprender a organizarnos. En este tiempo, en esta era moderna, tenemos que trabajar y vivir organizado. Y esta pandemia trajo como consecuencia de que el que no esté planificado, porque en medio de la pandemia hay que planificarse con el horario hay que planificarse con ir al supermercado, hay que planificarse con los viajes, con las vacaciones, con el trabajo. Entonces, si usted no está bien planificado, usted va a tener problemas con las autoridades. Hasta que, eh, eh, y esto es para largo, aunque la vacuna ya se está distribuyendo, pero esto es para largo. Estas medidas en el 2021, todavía mediados, van a haber muchas medidas todavía regulatorias eh, con los protocolos de sanidad para seguir luchando con esta pandemia hasta que se convierta, en algo ya normal y que podamos volver a parte de la normalidad, normalidad que teníamos antes del COVID.